aritmética, lo que quiero que sea, lo que es, lo que pudo haber sido, lo que nunca será, lo que fue y lo que era, lo que pudiera ser, lo que querré algún día que haya sido, lo que quise que fuera, lo que a pesar de mí se obstina en ser, lo que siempre soñé que fuese un día, las cuentas son exactas, yo soy el resultado, desde aquel lanceros